En el principio de los tiempos se presentan algunas bondades de la diosa Excel, simbolizadas en cuatro aspectos, las semillas, la fertilidad, las plantas medicinales y la danza. Asimismo, el inicio de la concepción del tiempo por los mayas, al iniciar su calendario el 11 de agosto del 3114 a.C., considerado este un regalo del dios cupulicano. Kim, tiempo en idioma maya. Le ken nazi kutsaik malo ich. Basten kutukulinkik. Basten zoyan. Le ken kasho kujokolubok. Año 3129 a.C., península de Yucatán. Tialuki nansat. Le ken ukatus. Le ken kino kukalkuba. Le ken nazi le ken. ¿Cupa? ¿Te gulli? ¿Te gulli? ¿Te ma ¿Te Yana ¿Te gulli? ¿Te gulli? ¿Te gulli? ¿Te gulli? Leti wishy ¿De qué? Upa, tal, Hana. Chakile, Chunkun Chakile, Chongqun, Chongqun, Chunkun Chongqun, Ya an abi Ya an asu Pati Lool utial. Listi, ¿tú son, Basal mentúmba, chal? Okiles Tene in balam. Tene in basal a basal balam. Tene in abasal a basal balam. Tene in basal a basal balam. Tene imbashal abbashal baalam tene imbashal abbashal baalam tene imbashal abbashal baalam tene imbashal abbashal baalam chen chen chen chen chen What tenés? What tenés? Sasil chak, aptaan tulakal, sasil peki, sasil chak, sasil chak, tulakal ui, tulakal chaan kini ledi. de Agosto, año 3114 a.C.